Que hoy en esta celebración quisiera que la ciudadanía en los conflictos sociales pensara para buscar las soluciones que ellos enfrentan, porque son problemas personales entre ellos, conflictos sociales, problemas personales entre dos personas, que, que muchas veces son con premeditación, acechanza y alevosía. O sea, problemas que no participamos nosotros, la Policía Nacional, al menos que nosotros eh, eh, ...estemos presentes cuando vaya a ocurrir el hecho. Los causantes de esas muertes aún se encuentran prófugos? ¿Qué le puede decir bueno, la policía? Tenemos a alguien de los que participaron... ...y ya tenemos identificado eh, realmente... Eh, aquellos que cometieron el, los hechos. Diferentes. Uno fue por eh, asuntos pasionales, primero... ...y el segundo fue cuando estaban ya... ...dándole cristiana sepultura en el cementerio ...que había uno eh, eh, parado... Eh, sobre una... Sí. Entonces, uno disparó, no sé por qué disparó, ese señor, alcanzando al que estaba arriba de él, eh, en la cabeza, inmediatamente. O sea, que son hechos que no son delincuenciales, son hechos que son de... producidos por la misma sociedad.